UADC informa, internacionalización. La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un acuerdo de intención con la Universidad Dominio Portugal. Desde el año 2004 se han registrado más de 40 estancias académicas con estudiantes de maestría y doctorado del área de la ingeniería biológica, igualmente de movilidad internacional por alumnos de licenciatura a través de proyectos multilaterales financiados por la Unión Europea y otros programas bilaterales que favorecen la presencia de alumnos portugueses en la máxima casa de estudios. Entre los nuevos acuerdos está la doble titulación. Редактор Calidad académica. La Facultad de Arquitectura de Saltillo recibió para beneficio de su comunidad universitaria material bibliográfico de diversas áreas de la ciencia. Jaime Martínez Veloz, arquitecto, destacado político y ex director de la facultad, entregó libros de su colección personal como una muestra de compromiso hacia la máxima casa de estudios. Además, informó sobre su proyecto de crear una biblioteca nacional digital para que los estudiantes de educación superior tengan libre acceso a obras especializadas. La Dirección de Asuntos Académicos y la Coordinación de Inglés invitan a inscribirse al curso taller Conociendo CLIL, Enseñanza Integrada de Contenido y Lenguaje, que se impartirá durante el mes de junio. El curso ofrece herramientas prácticas y técnicas de enseñanza lingüística a docentes que imparten o desean impartir asignaturas en inglés. Las inscripciones están abiertas en las oficinas del CEDEC en horario de 9 a 15 horas. Para más información, comunicarse a los teléfonos 844 y 844-415-2951 Las facultades de Psicología y Ciencias de la Comunicación celebraron la segunda edición de la jornada por una sexualidad libre de enfermedades y violencia Los asistentes escucharon las pláticas sobre sexualidad recibieron consejos, pruebas rápidas de VIH y canalización al CAPACITS Además, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la Secretaría de Salud con la finalidad de realizar actividades orientadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. El director de la Escuela de Bachilleres Preparatoria Venustiano Carranza, Israel Castillo Hernández, presentó su informe de actividades en el cual destacó los logros académicos, deportivos, en visión y gestión social, cultura e infraestructura, manejo de recursos, transparencia y rendición de cuentas. Resaltó la implementación de programas de inclusión para estudiantes, educación bicultural y el desarrollo de plataforma virtual para el estudio del idioma inglés. La PBC de Torreón y su extensión Matamoros han fortalecido los programas curriculares para mejorar la atención del alumnado en materia académica y en los ámbitos psicosociales. La Facultad de Ciencias de la Comunicación ofreció a sus alumnos la conferencia Charlemos del Compromiso con la Salud Emocional desde los Medios y Nuestra Vida Cotidiana, con el objetivo de informar a los estudiantes acerca de cómo tener un buen manejo de los sucesos relacionados con trastornos de las emociones. La charla fue impartida por docentes de la universidad y miembros de la iniciativa ciudadana Hashtag Contigo, que está conformada por comunicadores, psicólogos y grupos de apoyo emocional saltillenses en pro de la vida. Deportes el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, entregó uniformes a los equipos deportivos representativos de las disciplinas de básquetbol, softball, fútbol, soccer y ajedrez en la unidad Torreón. Recibieron el material deportivo alumnos y entrenadores de las facultades de contaduría y administración, de administración fiscal y financiera, derecho, arquitectura y medicina. El rector afirmó que el deporte es una experiencia de vida y una oportunidad educativa para el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que los exhortó a continuar entrenando y cosechar nuevos Logros deportivos para satisfacción personal, familiar y para orgullo de la universidad. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.